Esto es algo de no creer porque seguimos por lo mismo de lo mismo. El candidato por Marinas parece ser que no lo puede escoger ni siquiera la oposición porque los que ven más cerca a que puedan ser un gran contrapeso por parte del régimen pues ellos lo que quieren es trancar. Pasó una vez con Superlano, después con la esposa Superlano. Después con el tercero al mando Y les ha tocado buscar allá Hacer un, una escogencia interna Para ver cuál le parece Al señor Maduro O cuál no le parece Porque los que se han presentado Saben que de una u otra forma Les van a hacer mella Y que pueden llegar a perder las elecciones Ahora, si nosotros miramos Todas las cosas desde el punto de vista legal Desde el punto de vista serio Maduro perdería esas elecciones O sea, no solamente Maduro Su régimen ellos quieren quedarse en barinas porque era el estado donde nació Chávez. Pero la gente está mamada. La gente ya no quiere saber nada más de, de su Chávez y de su revolución bolivariana. La gente está aguantando esa hambre. Sus ideales baratos no están alimentando a nadie. Y eso es claro. Pero como ellos no aceptan la derrota, pues ahí viene la persecución por parte del régimen. ¿no? Decía mi abuelo, piensa mal y acertarás. Y eso es lo que está pasando aquí. Lo único que falta es que sea el propio Maduro... Quien escoja el candidato de la oposición sería muy chistoso Por la gobernación de Barinas. La dictadura chavista en una forma de demagogia También inhabilitó la candidatura De la esposa del opositor Freddy Superlano Y luego del sucesor de ella misma ¿Qué es lo que pasa? Vuelvo y digo, ellos quieren acomodarse A algo que les dé resultado Así fue que el sábado pasado La oposición había designado A Aurora Silva para competir En las elecciones del próximo 9 de enero del 2022 en el estado natal de Hugo Chávez. Allí su esposo se impuso el 21 de noviembre. Ojo, se impuso, ganó a la parte legal. Pero cuando el régimen se vio perdido en una maniobra totalmente irregular, anuló el proceso. Totalmente arbitrario, es ilegal, esto es un golpe contra la oposición. La dictadura de Maduro inhabilitó la candidatura de Superlano, quien gana Luego de la esposa Aurora Silva a la gobernación del estado de Arenas de caras a las próximas elecciones del 9 de enero. Siguiéndole en el juego, ojo, ellos entran en ese juego, siguiendo en el juego a Maduro, la mesa de unidad democrática MUD intentó inscribir. El domingo pasado a Silva. Pero el sistema del Consejo Nacional Electoral la rechazó por estar presuntamente inhabilitada. Y luego postulan una tercera candidatura que es la de Julio César Reyes. Y también es destituido. Vuelvo y digo, ellos quieren a la maldita sea escoger el candidato. Y a la maldita sea asegurarse esas elecciones que tienen perdidas. ¿Qué va a pasar? Yo voy a dar un presagio que de pronto suena triste, suena feo Pero que desafortunadamente es lo que está pasando Yo creo que va a ganar Maduro No porque la gente esté conforme con él O que estén conformes con los chavistas allá en Barinas, No, sino porque ellos a la maldita sea A última hora le van a colocar una serie de trampas A este candidato Y bueno, ustedes ya saben el resto de la película Es triste, pero es verdad pero antes de, de meternos bien a fondo Lo que está pasando Les invito a que se suscriban a nuestro canal den like Activen la campanita de notificaciones Y compartan con todos sus amigos en las redes sociales Síganos eh, haciendo llegar sus comentarios Porque gracias a ellos nosotros seguimos acá dando lora, Siendo los chismosos del paseo Pero ante todo hablando con una verdad Con la verdad de lo que está pasando Esto no, es, no se trata de acomodarnos a ver Es que me pareció No, hablamos con la verdad Y eso es lo que de pronto a muchos les duele ellos lo saben que el que sea su esposa la que vaya como candidato puede perder de nuevo la gobernación de Barinas, En el estado natal del presidente Hugo Chávez y considera ovación del régimen Además de la inhabilitación de Silva el régimen también impedirá la tercera candidatura que es la de Julio César Reyes Diputado opositor por Barinas, que se manejaba como otra alternativa para poder competir por la gobernación en enero Finalmente la oposición se decidió por el dirigente opositor Sergio Garrido, que fue recientemente electo como diputado al Consejo Legislativo Estatal. Este será el aspirante de la, de la mesa de la Unidad Democrática para las elecciones del 9 de enero del 2022. Vamos a ver si son capaces de decir que este también está inhabilitado Sentenció Superlano Porque vuelvo y digo, ellos buscan las disculpas para meterse en como sea El régimen de Maduro quiere, sí o sí, asegurarse para no perder la gobernación de Varinas Porque primero inhabilita a Superlano, quien ganó legalmente en los comicios Ojo, ganó legalmente en los comicios del pasado 21 de noviembre Luego a su esposa, que sería su reemplazo Y... Ahora a Julio César Reyes que era una de las cartas seguras de la oposición Los familiares de Chávez gobiernan desde 1998 por eso no quieren soltarla Además les voy a decir porque esto es algo que no podemos tapar el sol con un dedo y tenemos que ser claros a la hora de hablar ¿Por qué los familiares de Chávez y no solamente los familiares de Chávez sino el régimen en sí no quieren soltar? ¿Por qué no quieren soltar esa gobernación? Porque esa zona es donde operan bastantes activos de AFAR, FARC, el ELN y gran parte de las pistas clandestinas. Entonces, como todo va por ahí, pues todo se tapa, nadie vio nada, aquí no ha pasado nada y siguen delinquiendo. Argenis Chávez, hermano del exmandatario 1999-2013, aspirante a la reelección por el gobernante Partido Socialista de Venezuela... PSV fue quien perdió frente a Superlano, recordemos que eso fue lo que pasó en las elecciones del 21, que no lo querían aceptar, no lo querían aceptar, pero que perdió, perdió, a la parte legal fue así, cuando la dictadura vio que estaba perdiendo no soportó la derrota y utilizó una vez más a la justicia chavista para evitar su programación. ojo, quiero ser claro en una cosa, dice, además de que el propio TSJ, el Tribunal Supremo de Justicia, en su fallo reconoce que las proyecciones consignadas por el Consejo Nacional Electoral, CNE, dan a Superlano, óigase bien, 37,60 en los votos emitidos contra 37,21. O sea, que ganó Superlano. Y días atrás había dicho Diosdado Cabillo: así sea por un voto que ganemos. Vamos a lucharla y no vamos a dejar que nos la roben, supuestamente él. Pero como aquí el caso fue lo contrario, no fue por un voto, sino por varios votos que suman un poco más de 600. Entonces ellos dan por inhabilitado a este candidato y se van a unas nuevas elecciones. Mira cómo son de acomodados. Cambian ahora la postura donde se asegura que el opositor fue inhabilitado en agosto pasado la maniobra es absolutamente irregular porque ¿por qué no lo dijeron en el momento de su inscripción ya que su postulación había sido habilitada en todas las instancias previas Solo ahora que triunfó afirman que no lo estaba luego de la polémica anulación de los comicios el dictador maduro anunció que el candidato a la gobernación de ese estado por el oficialista partido socialista Unido de venezuela psv Será el excanciller canciller Jorge Arreaza Que es otra joya de la corona Que bien sabemos fue canciller Y yerno del expresidente Hugo Chávez Según las palabras sabias Ojo porque mira esta eminencia Según las palabras sabias de un dictador tramposo y mentiroso Como es Maduro Dijo Lo pensé mucho Y es el mejor cuadro revolucionario Pues obviamente es el que más le conviene Es un verdadero líder es el mejor para asumir las riendas de Varinas para cambiar lo que se tenga que cambiar. O sea, lo que se tenga que cambiar a favor de ellos. Manifestó el dictador en un acto del Partido Socialista Unido de Venezuela PSV en Barinas, en el que participó de manera virtual. No es algo nuevo ni novedoso. O sea, no es que no descubrimos pues, la gran perla del Amazonas. Arreaza no llama la atención al tratarse de uno de los funcionarios más leales del dictador. O sea, sabemos que sí o sí eso. Vuelvo y digo, no quiero ser eh, pesimista, pero así como yo veo las cosas, ellos van a ganar a la maldita sea. Se van a acordar de mí. Ojalá que yo esté equivocado. Al mismo tiempo, al ser yerno del expresidente Hugo Chávez, desde que el comandante llegó a la presidencia en 1998, el gobernador de ese estado ha sido un miembro de su familia, primero su padre Hugo de los Reyes Chávez y luego sus hermanos Adán y Argenes. El TSJ, que sabemos que es una, un tribunal supremo de justicia totalmente chavista y arrodillado a la dictadura, el pasado 29 de noviembre ordenó la repetición de los comicios en Marinas luego de recibir una acción de amparo constitucional impuesta por Adolfo Superlano. Esto parece esos textos de novela que había de mediodía que se presentaban esas novelas de hace 20 años mexicanas donde salían con unos eh, escritos bastante que uno quedaba aterrado. Pues, que la empleada de servicio era la protagonista de la novela y aquí vemos que hasta los, los más bajitos de la dictadura llegan a ser los campeones, no de una forma legal, pero sí de una forma arbitraria. Y eso es lo que está pasando en Marinas y eso es lo que hay. Ahí les dejo esa perrita. Hasta una próxima oportunidad.